Me falta el aire cuando te miro Te miro, miro, me he Te veo caminando, yo estoy muy confundido Esa cintura dura me pone nervioso en la... Quisiera seguir nadando ah, en esa laguna, envían la sentimientos puros, contagiados y sin ah, vacuna Es caso de, de remedio. Mi corazón tiene ese tono de blancura, desangrado, derrotado. Yo no, no sé por qué, por qué. Quisiera salir corriendo por donde nadie, nadie me ve. ve. Las estrellas brillan como la primera vez que derramábamos esa, esa exquisita miel. De pronto tú te no fuiste bien. y yo